hoy que por última vez estaré en la región de Antofagasta como presidente de la República, quiero decirle, como presidente de la República, chiquilla. Yo viví en esta ciudad, viví en Cerro Mareno y viví en Antofagasta, en total cuatro años, cuando era chica. En esa época la chimba era una estación experimental de la Universidad de Chile nomás. No existía esa tan grande para allá de Antofagasta. Pero le quiero decir que... Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para cumplir nuestras promesas, para cumplir nuestros compromisos que habíamos tomado con ustedes, para que la vida de todos los antofagastinos y antofagastinas sea mejor y por sobre todo para que los hijos e hijas de esta tierra tengan más oportunidades que las que existían antes de asumir el gobierno. Así nos comprometimos a trabajar por reforzar la salud pública a lo largo de todo nuestro país con más inversión, modernizando su equipamiento, aumentando los médicos, los especialistas, mejorando y ampliando los programas de atención. Hablamos del programa más ambicioso en la historia de la salud pública chilena que ha permitido avanzar como nunca con decisión y con obras muy concretas. Son cambios profundos que hoy están más que a la vista, pero que lo van a estar aún más en el futuro, en medida que todo lo hecho se vaya consolidando. Sigamos trabajando, sigamos soñando, sigamos sintiendo que es posible un Chile mejor, más justo, menos desigual y con mayores oportunidades para todos y todas sus hijos e hijas. <risa> Umnas. No, pues ¿sí? no hay gusto. es un No, no la tome para el día de hoy. ¿Cuál es el que va ser la el el año de observar este equipo que se como lo que nosotros, tenemos una anterior. Ya que no tienes que ser inclusivo, Eso es lo pasamos directo acá. Y el 6 lo Así se confía capacidad de sacar la resistencia anterior. Tenía que derivar. Teníamos con mucho afecto en primer lugar saludar a nuestro presidente la señora Michelle Pistelet de salud que nos acompaña el día salud estamos, estamos muy felices no, no puedo describirlo de otra manera, muy disfrutado.